Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Los que ya hayáis visto el vídeo anterior ya conocéis a Maya y los que no lo hayáis visto, bueno, es un vídeo de recopilación de fotos de ella desde los dos meses hasta ahora y os animo a verlos, lo dejaré al final del vídeo. Como ya os adelanté en mi vídeo anterior, de lo que voy a hablar hoy es de la alimentación de un mini pig, de qué come Maya. Eso es una cosa que me pregunta mucho la gente que me ve paseando con ella o que la conoce por primera vez, me preguntan qué come y es algo muy importante también para alguien que quiera adoptar un mini pig entonces básicamente come tres comidas al día el desayuno, la comida y la cena y si come muy pronto también le doy una pequeña merienda para desayunar Maya toma pienso de perro es verdad que existe una especie de pienso de mini pig que es a base de cereales que te intentan vender los criadores cuando adoptas un mini pig y digo intentan porque prácticamente te obligan yo cuando compré a Maya me mandaron como tres mensajes diciendo oye, has olvidado comprar tu pienso, ¿sabes? Y yo no lo compré porque me pareció muy caro para lo que era y me pareció que no era necesario. También existe otro tipo de pienso para cerdos, pero que son de engorde. No hay que dar bajo ningún concepto porque os encontráis con un cerdo totalmente obeso. Y a menos que te tengáis pensado pasarlo por el horno, no os lo aconsejo. Es verdad que el pienso de perro tampoco es totalmente sano. Hay que darlo en pequeñas cantidades, es decir, una toma al día está bien. Y además yo lo doy para desayunar porque me parece muy práctico. No me apetece levantarme, cortar tomate, cocer patata. Entonces, bueno, es más práctico darle pienso y también ella sí come algo más duro y, y en pequeñas cantidades está bien. Este es el pienso que le suelo comprar a Maya que es el normal de Mercadona para perros grandes, y este saco pesa 20 kilos, así no tengo que comprar cada 2 por 3 y me dura mucho. Esto me dura aproximadamente 2 meses, y bueno en este caso este es de verdura, buey, pollo, maíz y arroz. Siempre me parece mejor comprar los piensos que menos carne tengan, porque para un cerdo es mejor, es más sano la verdura, no hago a base de maíz o de arroz. Bueno, Maya es un poco ladrona y una de sus cosas favoritas es aprovechar que la despensa está abierta para hacer agujeros en la bolsa de pienso y así aprovechar para comer un poco. ¡A comer! Para la comida básicamente lo que come son restos, todo tipo de restos, entonces le gusta la verdura pero en dos clases, hay algunas verduras que le gustan solo cocidas como la berza, la borraja, la zanahoria, la patata, solo las come cocidas y luego otras las come crudas, por ejemplo la lechuga, el pepino, el tomate, luego también le gusta mucho la fruta, toda clase de fruta, por ejemplo si acabáis de comer y os sobra la piel del plátano la disfruta un montón o limpiando los huesos de mango también. Luego lo que no le gusta por ejemplo son eh, los sabores y olores muy fuertes como el apio, el ajo, la cebolla y también bueno yo personalmente prefiero no darle carne, pero si vos, vos decidís darle carne a vuestros mini pigs tenéis que tener mucho cuidado con los huesos de pollo por ejemplo que son muy frágiles y se pueden atragantar por el cuello y bueno aparte de eso para merendar eh, les suelo dar una pieza de fruta o bellotas que también disfruta mucho. Vale, pues lo que le voy a dar de comer hoy son unos restos, que son unas peladuras de patatas y unas zanahorias que he puesto aquí a cocer, que lo he dejado cociendo a la mañana, y luego le voy a dar también estas le, hojas de lechuga, que son las que sobran de la lechuga de afuera, y que a Maya le gustan mucho. Sí. ¡A comer, a comer, vamos! Vamos. Abre la puerta, Emma. Muy bien. ¡atrás! ¡atrás! Muy bien. Que mi vídeo os haya aclarado, que hayáis podido aprender algo sobre la alimentación de los mini pigs. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros. Si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia para un vídeo que os gustaría verme hacer, podéis dejarlos en los comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete.